al ver quemas de llantas, enfrentamientos, balacera, no hallábamos por dónde cruzar para poder llegar a nuestras casas. Y fue una situación muy terrible que yo creo que, que no es, como lo pintan algunos medios, que fue una situación pacífica, fue una situación violenta. El día ya 20, pues, eh, nosotros hicimos una caminata también con esas características de llamado a la paz y eh, la oposición golpista pues también eh, hizo un llamado pues, a una movilización bastante agresiva eh, donde se combinaron eh, algunas acciones eh, de carácter terrorista, es decir, de agresión física, agresión inclusive armada a, a, a, a través de bombas Molotov, de armas de fuego de eh, de atentados pues prácticamente contra las instalaciones físicas de la alcaldía aquí en el centro de la ciudad nosotros en realidad lo único que hicimos verdad prácticamente fue defender eh, estas instalaciones eh, realmente eh, nos llovieron nos cayeron con bombas molotov con eh, con balas con piedras con todo lo que tuvieran a su alcance, pues verdad, eh, estas tres instalaciones y más hubieron intentos de, de quemarlas, tuvimos un enfrentamiento más o menos de unas ocho horas, verdad, más o menos desde las tres de la tarde hasta sí, pues, las doce de la noche, hasta ahora, y todavía se quedó pues en, esa, en ese baile defendiendo eh, las posiciones institucionales pues que teníamos, prácticamente estábamos posesionados defendiendo pues, nuestras instalaciones donde ya sabemos que eh, se eh, maneja toda la documentación de un municipio, o sea la memoria histórica de un municipio, registro civil, eh, catastro, eh, todo lo que es control eh, de negocios, etc. Son instituciones establecidas por el Estado de Nicaragua que eh, en realidad no sabíamos en ese momento cuál era la intención. Pues prácticamente lo estaban haciendo un llamado de forma simultánea en todo el país para tratar de desmontar a todo el estado, el Estado de Nicaragua. Bueno, el día 20 cuando reunimos toda la fuerza eh, teníamos el escenario ahí. Había, un, había una caminata por la paz de Nicaragua. ¿no? Era en frente al super lugar, una caminata por la paz de Nicaragua. La oposición golpista estaba llamando a reconcentrarse frente al colegio de las monjas. Eh, las orientaciones que recibimos nosotros era mantener el orden, mantener la seguridad. Nos orientaron que en esas actividades no podíamos usar armas de fuego, no podíamos usar armas de fuego ni podíamos llevar a, eh, bala viva. Los golpistas se fueron a agrupando. Trajeron gente de diferentes departamentos, trajeron gente de Matagalpa, trajeron gente de Igotea. Parece que el personal que trajeron era como, como más organizado, porque ya venían grupitos, venían grupitos con, con, con capucho. Venían en medio del grupo, de repente andaban con, con mortero, con mortero. se fueron agrupando, se fueron agrupando, pero como ellos no pasan hacia el norte, ellos deciden avanzar hacia el, hacia el este en dirección a la Panamericana, llegan a la Panamericana y empiezan a avanzar hacia el norte. Nosotros decidimos hacer otra valla de protección de, de, de la Plaza Miguel Badea, eh, 100 metros, 200 metros hacia, hacia el norte. Cuando estábamos haciendo la valla de protección ahí, ya eso ya fue por la tarde, este, nos empezaron a agredir. Nos empezaron a agredir porque ellos querían avanzar hacia, hacia la parte central, aquí hacia la alcaldía. Nos empezaron a agredir con piedras, con morteros. Este, nos autorizaron a utilizar gas. Hasta el momento no habíamos utilizado nada. Gas ni nada. Nos autorizaron a utilizar gas. Tiramos algunas bombas lagrimonas. Pero era enorme la cantidad de, de, de, de pistas que andaban. Eran miles que estaban ahí, no los pudimos contener. Empezamos a, a, a replegarnos hacia el sur, siempre, siempre, sin retirarnos, sino no veníamos avanzando escalonado empezaron a salir varios compañeros, policías heridos, a mi Antonio Blandón. Para un morterazo en esta parte, le fracturaron. Se fracturaron este, este pues, el maxilar inferior sí. los dientes se lo quebraron él cayó inconsciente incluso cuando yo estaba cerca de donde, donde él cayó yo pedí ayuda por, por radio porque es que nos, nos lo habían matado pues es decir estaban preparados no fue una cosa espontánea sí. sino que tenían preparado en toda la ruta que había sido el comisionado hasta llegar pues, al barrio Omar Torrijos pues ¿verdad? Todo lo que es el San Pancho, toda esa zona ahí de la plaza, había puestos de salud, puestos médicos, había comida y había zonas inclusive hasta de refrescamiento, de delincuentes que venían aquí, porque los que estábamos aquí, los compañeros que estaban, eran los mismos compañeros, pues prácticamente, ¿verdad? Entonces, un había un desgaste, había una. Ellos tenían una fluctuación de gente que era la misma, pero tenían preparación. Nosotros no estábamos preparados es eh, sí, decir, que salía herido porque salió mucha gente herida de la, de la alcaldía, de la policía era el hospital San Juan de Dios era bien difícil porque eh, incluso ellos ya tenían tomado la parte del, del hospital y no nos dejaban ingresar a los equipos de socorro ese es un problema que nosotros teníamos que hacer lo que podíamos eh, ya después de las 4 o 5 de la tarde sí ya se dieron incendios como lo decía nuestro alcalde de las motocicletas ya se dieron tres con actos de incendio, uno, como ya lo mencionaba el compañero alcalde, en la alcaldía, en la parte de, de, de la oficina de Cóbro, el lado, lado norte de Estelí, eh, nosotros nos dificultó ingresar porque ellos, los golpistas, ya tenían, este, no daban pasada a los medios. Inclusive nosotros fuimos agredidos, nos quebraron los vidrios del camión, ¿verdad?, y nosotros aquí exactamente, el semáforo de esquina noreste de la alcaldía, ahí fuimos agredidos, había más de 50 personas ahí, y cuando estábamos cerca, unos 15, 20 metros, 15 metros, nos tiraron piedras. Ahí hay una fotografía donde se puede observar el camión de servicio para nuestro pueblo inmediatamente le orientamos a nuestros bomberos que se tiraran al piso del camión para evitar ser agredidos gracias a Dios por la estructura que tiene el vidrio no fue totalmente como se dice desbaratado o que haya perforado o que haya ingresado más que todo las piedras hacia nosotros y el personal que iba en la segunda cabina sí tenía que agacharse inmediatamente porque esos vidrios sí pasaron de paso a las piedras dentro de los bomberos Tuvimos agresiones por parte de los golpistas, eh, hubieron compañeros eh, lesionados producto de las piedras, y ya llegando al lugar y eh, extinguiendo el incendio, propiamente de la alcaldía, con el apoyo de nuestros hermanos de la alcaldía, nuestro pueblo y nosotros, que inclusive tuvimos que entrar en arrastra, agachados para poder apagar el huevo porque nos estaban lanzando piedras para que el, no el apagáramos el incendio. Aquí en, aquí en la alcaldía municipal, después simultáneamente se nos da el otro incendio en la casa del Frente Sandinista Departamental, ¿va? en la segunda planta, donde también nosotros ingresamos, ingresamos, hasta que logramos también apagar el incendio de la, de la casa del Frente Sandinista y de último tenemos el recreativo. Ahí nosotros agarró fuego también, nosotros también lo apagamos Ahí trabajamos nosotros un total de 15 bomberos, bomberos, verdad. Eh, movilizamos tres camiones de, de bomberos que el segundo vehículo le dificultó ingresar inmediatamente por las mismas situaciones que no había acceso para eso. Ahí fueron los lesionados que necesitaban atención médica, de verdad es decir, eh, de emergencia, pues la verdad es que no se podía ser atendido pero vieron más de 100 heridos, fue una cantidad bastante considerable de heridos, casi toditos los policías fueron eh, prácticamente heridos, bomberos aquí de la alcaldía, no solo trabajadores de la alcaldía, sino también había gente, pobladores y gente del partido que también defendían y a apoyar Recuerdo que nosotros veníamos caminando, caminando por, por la calle central, en eso nos dábamos cuenta que había un grupo que se estaba tomando las instalaciones, un grupo golpista, un grupo golpista terrorista estaba tomándose las instalaciones de nuestra plaza histórica, eh, comenzaron a levantar eh, adoquines, barricadas, dañando nuestras calles, pues, donde circula el pueblo dignamente y comenzaron a, a, a tomar eh, represalias fuertes y agredir a otros ciudadanos eh, que vivían en el sector y otros Compañeros y compañeras que estaban en ese momento en el perímetro de la Plaza Parque Comenzaron a agredirlos con morteros, con bombas Molotov Cuando nosotros llegamos a la Plaza Parque nos chocamos, chocamos prácticamente Con la gente de ellos que ya nos estaban esperando en la Plaza Parque Y comenzó el ataque contra la Policía Nacional que nos estaba protegiendo a nosotros Nosotros íbamos caminando como decía Panchito eh, con globos blancos con matracas, íbamos gritando, queremos la paz, queremos la paz, íbamos todos. Cuando vino la lluvia de piedras, la lluvia de morteros, incluso morteros que estaban preparados, porque un mortero te estalla y no provoca más que la ondas expansiva, la explosión, pero esos morteros cuando explotaban a nosotros nos atragantaban, nos escapábamos de ahogar, como que si fueran gases lacrimógenos y entonces yo recuerdo que me rescataron, me echaron agua en la cabeza para que no nos ahogáramos en ese momento, ¿verdad? Siguió el ataque mientras nosotros estábamos ahí, se vino toda la fuerza de la derecha a atacar la alcaldía. Cuando nosotros estábamos ahí nos dicen, muchachos, están quemando la alcaldía. Entonces con los grupos que estábamos ahí, nosotros muchachos, también nosotros, vamos a defender nuestro centro de trabajo. Y sinceramente no teníamos ni con qué defendernos nada nosotros devolvíamos las piedras que ellos lanzaban a la alcaldía Y comenzaron a agruparse A eso de las cinco y media, seis de la tarde Era un montón de gente Yo no sabría decirte si dos mil o menos de dos mil Pero eran grupos grandes los que atacaban Y se venían y, y atacaban y tiraban piedras, tiraban molotov eh, Comenzaron a hacer el reloj y se venían eh, como tribus, parecían tribus, salía una tribu por la parte norte, salía otra tribu por la parte sur, de repente se venían por el parque, eh, nosotros nos protegíamos, nos defendíamos con las piedras que ellos tiraban, nosotros, ahí están los videos, pueden ver eso, nosotros nos defendíamos de esa manera, las muchachas, había unas muchachas que se nos desmayaban, caían, las rescataban los muchachos, las traían, le daban auxilio, gente servidora de la alcaldía que estaba en sus puestos de trabajo, hay una la autoridad y ellos no respetaron a la, a la policía. Eh, muchos policías agredidos, lesionados. Eh, de hecho, pues yo fui uno de los. de, de, de lo que es. El, de la institución, yo fui el primer lesionado. porque. Por, por apoyar a un compañero oficial ahí. que le pegaron un lajazo en la parte de aquí, del, de la nuca. Él, él, él cae desmayado. y entonces vine yo y me, me agaché y lo recogí. para poderlo rescatar. Y fue cuando a mí, a mí me pegan un y en la parte de la mandíbula y, y sufro dos, dos lesiones. Yo en ese momento yo caigo. Yo caigo y ellos se abalanzaron contra mí. Pero yo recuerdo que yo quedé agarrado de la malla así, de ahí por el de San Francisco. Quedé agarrado de la malla y, y solo se me vino a la mente mi niño. ¿no? Y, mi niño tenía siete meses allí en ese entonces. Y yo digo, no, mi hijo no va a quedarse sin su padre eh, las aso en la cabeza, en la espalda, en las piernas y yo, yo, yo, yo me busqué a resguardar que fue cuando dieron la, la, la orden de que nos desplazáramos para la alcaldía porque ellos ya tenían todo, ya ellos tenían, era un plan que tenían, distraemos allá, quemamos la alcaldía fue cuando ellos vinieron aquí empezaron a, a, a dañar la alcaldía, las, las puertas principales, tirando botellas, piedras, en ese momento yo corro hacia la biblioteca, ahí, ahí me resguardo Ahí me lavé la sangre todo que yo llevaba y me dijo un compañero Gustavo me dice no te puedes quedar aquí, me dice, ellos ya, ya se tomaron la plaza, tenés que salir y me sacó por la parte de atrás y, y ahí yo tenía, tenía la moto y así me pude movilizar para que a la alcaldía y entonces no, no pudimos correr hacia acá y si no, quedamos en la esquina ahí por el comité que les dice, ahí por los semáforos, ahí golpean dos, dos compañeros más policías y los, los metimos debajo de escudo y a mí me tocó agarrar un escudo y nos empezaron a agredir ahí esos escudos sonaban y estaba otro ahí, le digo, un compañero yo me corro, no te vayas, si te vas los matan, le digo aquí porque nos tenían rodeado ahora sí, matemos a estos perros, matemos a estos asesinos porque decía que ellos dispararon, la policía no disparó a un tiro porque yo dije que ellos no dispararon un tiro porque yo estaba con ellos en ese momento ¿no? ellos disparaban, disparaban de catedral pero a ellos mismos, sí, el daño era para ellos mismos para el día de mañana volver a tomar las calles, decían ellos, porque por los eh, asesinos que no, nosotros cuando no, nosotros no teníamos armas. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Parece que ellos, la estrategia de ellos era, este del grupo que no tenían ellos, que no eran líderes, poderte eh, a cualquiera de ellos, matarte a cualquiera de ellos, golpearlo, herirlo y se lo echamos el muerto a, a la alcaldía. <risa> a eso, decirle que ellos tienen armas y comenzaron a decirnos que teníamos francotiradores, que tenían... Comenzaron a trabajar con, la, con el Internet a diestra y siniestra, haciendo montajes de, de, de ataques, montajes de esto, se metieron a la iglesia, en la iglesia, una este, iglesia de Dios, se metieron ahí y como el Padre los dejó entrar y los dejó que hicieran todo, se reconcentraran, ahí era como, un, como una, base, una base de ellos, ahí agarraban pertrechos, comían, hacían, agarraban armas y se iban, en la iglesia católica. Sí. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta y a escuchar entre la gente que habían buses que venían llegando de otros lados, pero nosotros nos asustamos primeramente porque pensamos, ¿ves que nos vienen a, a acompañar en la marcha o algo? Así pensamos nosotros. Nunca en la vida nos imaginamos que eran personas que venían con malas intenciones. Entonces ese día nosotros comenzamos a, este, a caminar, a, llenar, a inflar chimbombas, a hacer ruido con pito, con matraca. Era una marcha alegre lo que nosotros nos imaginábamos ese día. Si ellos hubieran querido una marcha pacífica, nunca hubiesen traído ni armas, nunca hubiesen traído ni bombas, ni, ni mortero, nunca hubiesen andado armados ni enmascarados. Nosotros éramos simples trabajadores y funcionarios y, y personas normales y corrientes y que que estábamos en una en una caminada alegre ese día ese día nosotros no comienzan a llegar el montón de gente más de mil personas de repente de la nada por de, por el, nosotros venimos a, caminando hacia el hacia el norte y ellos vienen caminando y se concentran y se y se bajan en buses detrás de la marcha que venimos nosotros entonces qué hacemos nosotros quedarnos congelados ahí y ellos vienen con la intención de atacar. La policía solo eran poquitos policías, quizás unos cuantos policías, porque ni la policía se esperaba eso. Nunca nos imaginamos que íbamos a ser atacados con piedra. Yo no conocía, nunca había conocido un mortero, más que las triquitracas de diciembre que uno conoce aquí. <risa> nunca había conocido un mortero. Nunca había sentido el ardor de algo en mis ojos como una de esas bombas que ellos tiraban porque te, prácticamente te cosía la vista. Y nunca había sentido tanto temor en la vida como lo sentí ese día. Comenzaron a atacarnos, mujeres a mujeres y a niños, miles de chavalos que nunca había visto en mi vida porque no eran de Estelí. No eran de Estelí. Fue un día duro. Recuerdo que de ahí, de la, de la Plaza Parque, nosotros corrimos, corrimos, nos dijeron van a quemar la alcaldía. entonces. Nosotros ese día nos venimos hacia la Alcaldía porque este, la Alcaldía no representa nada más un, no, un sector. La Alcaldía nos representa a todos. La Alcaldía trabaja para los proyectos que, de los que nos beneficiamos todos. Entonces nosotros decidimos cuidar la Alcaldía ese día, aferrarnos y que nos dieran pedradas como nos dieran, pero no permitimos que dañaran. Nuestro patrimonio, porque esto es un patrimonio de todo. Y, y, y estábamos adentro y, y, y las piedras llovían adentro y llovían adentro y habían adentro. La policía ya se había hasta... hasta la habían reculado, como dicen, no sé cómo se dice la palabra. Estaba atrás la policía porque eran poquitos policías y eran demasiada la gente. No podíamos contra ellos. Sé que nos tocó quedarnos adentro... Y nos encerramos y, y, y muchas mujeres y nosotros orando y pidiéndole a Dios que no pasara más, que no pasara más. Y de repente este, escuchábamos este, detonaciones de, de morteros y de esto y de lo otro. Esa gente venía con malas intenciones desde el momento en que se utilizan entre ellos mismos y le causan daño a jóvenes, porque ellos mismos fueron quienes le dispararon a unos jóvenes ahí en, la, en el parque central. O sea, de la nada vienen, vienen jóvenes, andan gente armada y vienen de la nada y caen y caen un, un joven. Nosotros los conocíamos, o eran buenos chavalos, personas normales, pero ellos los engañaron. <risa>